Estás a punto de subir al estrado. Estás a punto a pon de ponerte detrás del atril para empezar tu charla. Es el último momento para conseguir ese estado de flujo. Queremos transmitirte esta idea. Cree tu presentación, da un paso al frente y a por ello y a conseguirlo. El orador, es decir, tú... Eres el principal agente para comunicar pasión a audiencia. Ellos no se van a ver apasiona, eh, apasionados por el tema que estás contando si tú no estás apasionado por lo que vas a contar. Para conmover a otros tienes que estar conmovido y para convencer a otros tienes que estar convencido. Lo decía Winston Churchill. Aplica este lema. Créetela hasta el fondo tu presentación y si tú eres un agente convencido de ese mensaje, ten por seguro que vas a transmitirlo. Fijaros, hemos puesto esta imagen donde aparece la palabra belief, que es creer en inglés. Fijaros qué es lo que tiene en medio, porque tiene la palabra lie, mentir, porque a veces nos puede costar mezclarnos emocionalmente con el mensaje que queremos transmitir. A veces es una tarea ordinaria que tenemos que hacer, pero en ese sentido tenemos que mentir un poquito y creer que es el mensaje más importante que podemos dar a los, a los demás. Esa capacidad de mentira es, la que queremos... es de la que queremos que os convenzáis para poder luego transmitir esa pasión a vuestra audiencia mentir un poquito para creeros el mensaje que os ha llevado a la presentación. Y cuando presentáis impostad un poco la imagen. Muchas veces todo lo que hemos ido aconsejando puede estar muy fuera de nosotros. Lo hemos podido trabajar gracias al ensayo pero a veces nos puede parecer innatural. Entonces eh... Fingir un poquito, intentar creeros que sois el albor de todas las presentaciones. Si tenéis esa convicción vais a subir con más seguridad al escenario y vais a transmitir esa sensación a los demás. Porque no está del todo mal fingir e impostar. Fijaros lo que dicen los últimos estudios en psicología social. Amy Mikadi, una psicóloga social de la Harvard Business School en Estados Unidos, tiene un lema, finge y finge hasta que te conviertas en ello. Puede que no creas en lo que estás haciendo, puede que no confíes en tus capacidades como orador, pero si finges y te lo vas autocreyendo al final vas a transmitir esa imagen. Ella tiene un discurso muy desde el lenguaje no verbal y enarbola una teoría desde el lenguaje no verbal. Hasta ahora hemos visto que el lenguaje no verbal condiciona lo que los demás piensan de nosotros. Pues su teoría es la siguiente. ¿Controlará nuestro lenguaje no verbal el propio la capacidad de pensar y sentir que tenemos de nosotros mismos? Es decir, ¿el adoptar una serie de posturas va a condicionar que yo muestre unas aptitudes o muestre otras? Pues, ha hecho un serio estudio acerca de esto, demostrando que hay ciertas actitudes y poses corporales que benefician la imagen que nosotros proyectamos al exterior. Así tenemos dos tipos de poses, unas de baja potencia y otras de alta potencia. Las poses de baja potencia generalmente están relacionadas con hacerlos chiquitillos, con encorvarnos con cruzar los brazos, con cruzar las manos, con estar pequeños ocupando poco espacio que viene a reflejar que no nos creemos nada, que no nos sentimos. Si estamos así antes de dar una charla, antes de dar una una presentación, seguramente estamos transmitiendo a nuestro cerebro una sensa, un mensaje muy poco adecuado de nuestras capacidades. Sin embargo, hay otras series de poses de alta potencia, la de Wonder Woman con las manos en los bolsillos, la de brazos estirados, hombros abiertos, bien elongados, bien estirados. Si practicamos estas poses antes de presentar vamos a lograr éxito. Ellos lo han probado con dos experimentos. Han tenido a un grupo de personas practicando poses de baja potencia y a otro poses de alta potencia. Y después les han sometido a una entrevista de trabajo, una situación que genera estrés después de tenerles 10 minutos en unas posiciones sin saber por qué y otros 10 minutos en otras sin saber por qué. Gente diferente. Lo que han visto después de estos experimentos es que la gente que había estado practicando posturas de baja potencia exhibían unos niveles de cortisol muchísimo más elevados y unos niveles de testosterona muchísimo más bajos que los que habían practicado poses de alta potencia. El nivel de cortisol en la sangre nos da una idea del estrés que tenemos en la sangre y el nivel de testosterona es el nivel de poderío y de grandeza que tenemos y de suficiencia y confianza en nosotros mismos. Fijaros, por practicar unas posturas o practicar otras cambia totalmente la química de nuestro organismo. Además, en estas entrevistas de trabajo luego pusieron a otros expertos ciegos después de ver las entrevistas y, decidí, y dijeron, les pidieron que eligieran qué persona contrataría. Pues el mayor porcentaje de lecciones que hicieron fueron de aquellas personas que habían practicado poses de alta potencia. Por lo cual Tener cuidado porque nuestro cuerpo cambia nuestra mente. Con nuestra mente cambiamos nuestro comportamiento y nuestro comportamiento condiciona nuestro éxito. Así que entrenaros, entrenaros en esto de la postura corporal, entrenaros en creeros en vuestras posibilidades y entrenaros en creer en vuestra presentación. Porque tal y como dice Mikadi. Si por alguna razón te crees que no deberías estar en un sitio, y en este caso presentando, fíjelo. Finge que eso es mentira. Y si lo finges y continúas fingiendo, al final te acabarás convirtiendo en el orador que creías ser. Ahora... Os vamos a dar una receta de última hora, una receta de 10 minutos para que estar totalmente preparados antes de salir escena. Esta receta tiene varias fases. La primera es daros dos minutos para que penséis cómo os sentís. Pensar y meditar sobre lo que está circulando por vuestra mente. ¿Qué tipo de pensamientos? Pensamientos de vuestro crítico interno, pensamientos de vuestro entrenador interno. No lo juzguéis. Últim únicamente pensarlo y ponerle nombre. Y tal como viene, echarlo para afuera. O ser conscientes de la situación que tengáis. No os bloqueéis diciendo no quiero estar nervioso, no quiero estar nervioso porque es lo peor. Únicamente analizaros y ponerle un nombre. después Practicar un minuto o dos de respiración abdominal, respiración profunda, respiración controlada y practicar la vuelta a tierra, el sentimiento de volver a tierra, como cuando estáis fuera de viaje y volvéis a casa de vuestros padres, esos sentimientos de acogida, esos sentimientos de tranquilidad, de estar conectados, la tensión generalmente nos eleva y nos hace perder la conexión con tierra, intentar focalizaros y conectaros en ese momento con la actividad que vais a realizar. Luego dedicar otros dos minutos a liberar tensiones de vuestro cuerpo, practicar ejercicios para destensar vuestro cuello y vuestros hombros, practicar algunas respiraciones profundas, recordar las primeras frases de vuestro discurso, decir en voz alta algún trabalenguas, todo ello para dejaros con una actitud corporal lo más óptima posible de cara a vuestra presentación. Y finalmente dejar los cinco últimos minutos para evocar personas, situaciones, lugares que os den tranquilidad y calma. Agarraros a ese sentimiento de calma que os da ese amigo. Ese familiar o ese sentimiento de tranquilidad que habéis vivido en un momento en vuestra vida cuando visitasteis un lugar. Acogeros ese sentimiento y traerle a vuestro estado actual para que os infunda esa calma, esa tranquilidad y esa confianza que vais a necesitar para subir al escenario. Y una vez que os creáis con todas vuestras capacidades activas al 100%, dar un paso al frente. Y subir. Y subir sin temor. Y subir a controlar vuestra presentación, a controlar a vuestra audiencia, a hacer que os sigan. Y recordar lo que decía Buda, que aquello que pensamos será en lo que nos convertiremos. Así que pensar en éxito y conseguiréis éxito a la hora de transmitir vuestra presentación.